Buenos días, el día de hoy vamos a estar hablando sobre todos esos materiales que necesitamos tener para realizar una impresión, en este caso en un tetrapak Como verán el tetrapak este ya ha sido previamente impreso lo sabemos porque podemos ver el gris natural del material además de un negro sí, en las partes donde, donde ha sido trabajado Vamos, lo primero que hay que eh, tener en cuenta a la hora de imprimir es qué, tinta va, qué tipo de tinta vamos a utilizar. Si vamos a utilizar una tinta a base de aceite, como en este caso la que tengo en este pomo, me parece que estas, a la diferencia de las que están con hechas a base de agua, te dan mayor riqueza porque tienen mayor pigmentación, ¿sí? Normalmente yo uso modificadores de tinta, en este caso voy a usar carbonato de magnesio Es eh, como están viendo aquí en el frasco y en mi, en mi mano es un polvo es un polvo blanco muy fino, casi parece talco ¿sí? Vamos, para poder revolver eh, la tinta con el carbonato de magnesio Vamos a utilizar unas espátulas de metal, sí, las espátulas de metal tienen que ser preferentemente como esta, grandes, eh, para que nos permitan estar jugando la tinta y calentarla. Las espátulas que se usan tradicionalmente en pintura no son muy viables para su utilización en la gráfica debido a que son muy pequeñas y un poco más frágiles. Sí les recomiendo tener, comprar una espátula de, de buen tamaño, ¿sí? Y de metal, eh, porque las hay también de plástico, pero se rompen con, con muchísima facilidad jóvenes. Para poner la tinta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues primero ponernos unos guantes, sí, es recomendable tener unos imprimir con guantes, de este modo nuestras manos se mantendrán limpias y cuando vayamos a hacer nuestra eh, impresión, pues ya no vamos a tener problemas eh, con aquello de los manchados de los papeles. Ya para cuando vayamos a poner la tinta sobre nuestra matriz de Tetra Pack, vamos a necesitar unas muñequitas hechas de tela, en este caso es de tarlatana. Eh, aquí la están viendo en la cámara, y estas también pueden ser hechas de yute. ¿sí? Por aquí tengo este material: es, es un material que se llama MZ Mix, y este, este material es un plástico, como están viendo, es un plástico nos va a servir para esparcir la tinta en el material, ¿sí? hay gente que prefiere utilizar únicamente estos y, y, y no usa la muñequita, la verdad es que yo primero esparzo la tinta con esta tipo de material y después utilizo la, la, la muñequita, ¿sí? para quitar la tinta ¿Qué necesitamos jóvenes para quitar la tinta? Tenemos aquí tres tipos de materiales diferentes, ¿sí? Eh, primeramente quisiera hablarles sobre la tarlatana americana Esta es una tarlatana rígida que normalmente la pueden encontrar en las tiendas Viene en, en rollo Y es rígida tiene el almidón, ¿sí? Es una textura eh, cuadriculada y es muy firme la tela, es muy firme. Eh, siempre les recomiendo tener una limpia y otra menos limpia. Esta ya está utilizada y así es como se ve, ¿sí? También hay otras tarlatanas que venden aquí en México y es como estas que tenemos acá. Esta tarlatana que venden en Guadalajara eh, si sí, se ven, es flexible como se podrán estar dando cuenta. Es muy, muy flexible. Vean la diferencia cuando hacemos eso con las dos. ¿Se fijan? Bien, lo voy a volver a enrollar para que vean cuándo otra vez apreciar. ¿Se fijan? Entonces... Hay diferencias en los tipo, estos tipos de tarlatana. Las dos son buenas, las dos nos van a ayudar. Yo normalmente empiezo con la limpieza con esta tarlatana eh, más, que es más firme. Y ya después me voy con, con la tarlatana eh, que compró en Guadalajara. Y para darle una limpieza ya al final a toda la placa utilizo papel de los eh, directorios telefónicos que ya antes venían muy muy gruesos, ahora cada vez los hacen más delgaditos les recomiendo encontrar todos los directorios telefónicos que puedan y irlos guardando eso fue todo en realidad estos son los materiales que necesitan tener a mano lo que va a cambiar normalmente es qué tipo de placa utiliza, ¿sí? En este caso es una matriz de tetrapac. Muchísimas gracias y nos vemos en otra sección más donde estaremos hablando sobre cómo mojar el papel, ¿sí? Correctamente y su secado. Hasta la próxima, jóvenes.